Gracias. Si tienes interés por comprar, contáctame. Soy Sergio Molina y te puedes comunicar conmigo al 99 99 70 11 97. Si deseas también promover este desarrollo, tenemos comisiones directas, no compartidas. Contáctame.